Una jornada de limpieza fue realizada este viernes en el sector Vistal Valle, en este municipio de San Francisco de Macorís, organizada por los profesores y estudiantes del Liceo Pedro Enríquez Ureña de esa localidad. En el día de hoy hemos elegido un fenómeno contaminante para orientar a la comunidad. Nosotros estamos imbuidos en la comunidad, llevando orientaciones de los diferentes fenómenos, como fue la feria científica que terminamos de realizar, Hoy vamos a hablarle a la comunidad con el ejemplo recogiendo los plásticos que hay en las calles y diciéndole lo dañino que es contaminar el medio ambiente. El plástico dura 700 años para descomponerse y estos de desechos que se lanzan a la calle también están dañando los, todo lo que es el torrente y de, de la ciudad.